de fármacos que tratan de eh, disminuir algunos de los síntomas asociados a la depresión. Los antipsicóticos también son varios tipos de fármacos que se usan para tratar de controlar los episodios psicóticos. ¿sí? Los ansiolíticos, hipnóticos y sedantes son todos bajo la misma familia. Serán más como varios fármacos que, es, que son principalmente sedantes y al ser sedantes... Muchos médicos los usan como hipnóticos, es decir, como inducidores del sueño, pero no es que induzcan sueño, lo que hacen es sedar a las personas. Y a su vez, al ser eh, sedantes, pues reducen el comportamiento en general, incluyendo pues, la sensación de ansiedad. Pero pues obviamente, si tú estás anestesiado, no sientes ansiedad, pero es que no vas a sentir nada. ¿sí? Los facilitadores cognitivos, que son aquellos fármacos que... Eh, eh, favorecen el funcionamiento, entre comillas, ciertos procesos cognitivos. Muchos de esos pueden ser psicoestimulantes o de otras familias, como colinérgicos. Los péptidos, que también se pueden usar, por ejemplo, péptidos opiáceos, como analgésicos, o los péptidos como ositos para el tratamiento de problemas como de, de, de, de, de, de, de trastorno espectro autista y cosas por el estilo, ¿no? Los cannabinoides y los alucinógenos, ¿sí? donde los alucinógenos eh, o psicodélicos también les llaman, ¿sí? que, te, que, que servirán ahí para tratar una variedad de problemas eh, mentales, que color le ponemos a los alucinógenos que sea diferente. Creo que sí no está. Vamos a hablar de los fármacos psicoestimulantes. Entonces, aquí vemos de los más famosos, como es el Adral, que se usa muchísimo en ámbitos eh, universitarios y en ámbitos recreativos. esto en varias discotecas eh, eh, sí. y en varios lugares venden aderal, las famosas pepas, algunas de las pepas, ¿sí? eh, que son básicamente anfetaminas y que pues, suelen producir estados de alta euforia Energía, pero también psicosis y paranoias, ¿no? El, el metilfenidato, que es la famosa ritalina, o el concerta, ¿sí? Que se suelen utilizar principalmente para tratar problemas de atención, que es también una anfetamina. El focalin, el, el, el éstasis, el NMDA, ¿sí? El. el eh, que, que también estaría dentro de los psicoestimulantes. ¿sí? Eh, todas estas drogas, todos estos fármacos, en últimas lo que hacen es disminuir el sueño, generar insomnio. Bueno, serían es como los efectos secundarios, ¿no? Los efectos primarios para los que se usan son, por ejemplo, para eh, aumentar la alerta, para aumentar la atención, para aumentar el vigor Sí, para, para incrementar eh, el nivel de actividad de las personas. Entonces, eh, se usaba mucho, por ejemplo, durante la guerra, que fue cuando se descubrieron, se comenzaron a utilizar para hacer que las, pues, los soldados estuvieran más ágiles y vigorosos por mucho tiempo, ¿no? y tuvieran más fuerza y demás. Eh, vitales. Con los niños, pues, básicamente, pues para que tengan, supuestamente para que puedan eh, focalizar y controlar mejor su comportamiento, que es bien complicado, y ya lo otro pues son los efectos recreativos, que esos sí son diversos. Aquí entra, por ejemplo, la cocaína, eh, las anfetaminas, las metanfetaminas, sí y pues todas estas es porque generan una euforia enorme, por eso se usan, porque a las personas es, les, les, les genera mucho placer y ese el hike, uf, ese, ese, ese subidón, y, sí eh, que es altamente recompensante. Sí, que es una liberación de dopamina a en unas bombadas enormes que es lo que sube a las personas. Todas estas drogas pues, son agonistas también del sistema simpático, les van a generar ansiedad después, taquicardia, resequedad en la boca, dilatación de las pupilas, ganas de hacer chichi deshidratación, por ejemplo, tienen que estar bebiendo muchos líquidos, eh, si tienes un sedante en la cabeza, como es un alcohol, y te consume un psicoestimulante, pues te va, vas a recibir esa, esa bombada que te quita un poquito la, la sensación de borrachera, pero no es que te quite la borrachera, te estás drogando dos veces, ¿sí? Y pues está dañando tu cerebro do, eh, no dos veces, sino dos a la dos, o sea, una potencia, ¿no? Eh, muchos de estos psicoestimulantes producen problemas estomacales, intestinales, est estreñimiento dolores de estómago, eh, problemas en eh, los niños, eh, problemas de crecimiento, reducción de la hormona de crecimiento, quitan las ganas de comer, les generan anorexia, ¿sí? eh, Y pues son muy, muy adictivos, dado que alteran directamente a nivel celular, genético, a nivel epigenético, mejor dicho, el, el, el funcionamiento del sistema mesolímbico dopaminérgico, ¿no? Entonces, eh, y haciendo, eh, pues conllevando adicciones bien incontrolables, ¿no? Como es, por ejemplo, en la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, el, eh, el bazuco y todos sus derivados, ¿no? Entonces, el, la cafeína, entonces, con efectos de tolerancia y abstinencia bien marcados. Eh, por eso, pues, su consumo debe ser bien bien, bien, bien, eh, con precaución, ¿no? Por todos los riesgos que conlleva la administración de psicoestimulantes. ¿Alguna pregunta sobre esto? El mecanismo de acción de gran parte de los psicoestimulantes es bloquear la, el transporte, o sea, la eliminación de, los, de, de, de la dopamina y la noradrenalina, haciendo que estén más tiempo, que estén en, en, en la sinapsis por más tiempo. Incrementando, pues, las funciones, estas funciones dopaminérgicas y noradrenérgicas, incluso llevando a estados de psicosis y, y, y paranoias. Vemos el efecto puede ser en un invertido, donde un, un nivel muy bajo estará asociado con eh, sueño, con, ¿sí? con, con, con cansancio, pero donde eh, eh, eh, ya niveles muy altos pueden llevar a eh, ansiedad, una eh, agitación excesiva eh, y trastornos de pánico, ¿sí? alucinaciones incluso. Aquí vemos bueno, algunos lugares donde tienen mayor efecto todos estos psicoestimulantes y pues de ahí la un poco las la, la, la, la, los efectos que tienen aquí vemos algunos de los típicos psicoestimulantes usados con, con niños vamos a pasar esto eh, y pues un poco para eh, los efectos que pueden tener en términos de algunas funciones ¿no? entonces vemos que no hay una droga que sirva para mejorar todas las funciones atencionales que los efectos en ratas, en micos y en humanos es, en primates es, son muy variados que el efecto es también amplio, es muy variado dependiendo del tipo de droga y cómo se administre, y que en últimas, pues todo esto eh, es bien peligroso para los niños, no esta administración de psicostimulantes. Algo interesante es cómo la venta de psicostimulantes ha incrementado enormemente en la medida en que eh, se, se, se, se ha comenzado a diagnosticar más... Eh, en que, en que se ha, ha comenzado a diagnosticar más el, los trastornos de, de, de déficit de atención, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá vemos, por ejemplo que el, el, el estimado, entonces, se estima que al a 2026 se deben duplicar casi las ventas de psicoestimulantes y todo esto, pues, hace que permite, pues, cuestionarse mucho y si muchas de estas ventas, principalmente en casos clínicos, no, no es por mercado, ¿no? Y no por, en realidad, que se necesiten. Bueno, hay un poco lo de psicoestimulantes. Dime, María Paula Acevedo. No, la digo es que hay algo que yo no entiendo. Estamos hablando de todo esto y es como por decir así que se pueden utilizar como para anestesiar el dolor, pero no es sanar, simplemente es como una escapatoria temporal y pues eso se puede convertir en una adicción. Entonces, en verdad no veo como por qué los médicos recetan estas cosas. Pero el pero ¿de qué droga? ¿Los psicoestimulantes no son analgésicos? Los no, pero como en general, como los antidepresivos y todo lo que estábamos viendo ahorita, es como un alivio temporal, ¿no? Mm, depende el fármaco, depende su mecanismo de acción, ¿sí? Eh, y por qué se recetan, pues se cae de todo, ¿no? Eh, en algunos se receta porque se cree que funcionan. Entonces eh, lo hacen de buena fe, pensando de que te están ofreciendo. Una, un medicamento que te va a ayudar, que te va a, a, a permitir tratar unos síntomas mientras se logra un, una, una, un tratamiento a largo plazo, que sería como los más éticos. no Entonces, un psiquiatra ético te dirá, mira, tómate el antidepresivo para que no te vayas a botar del décimo piso mientras vas a terapia psicológica y en... ...en seis meses te ayudan a resolver tus problemas personales... ¿sí? Sería como lo más ético... ...lo poco ético sería que el psiquiatra que simplemente ni te mira... ...tú le dices... ...ah, me he sentido muy triste últimamente... ...tengo ganas de, ah. de acabar con mi vida... ...y te dice simplemente... ...o te encierra... O te dice simplemente... ...ah, bueno, entonces tomes la sertralina... ...y ya... ...pensando que eso... ...pues que la, las ganas de, de insatisfacción con la vida... ...se curan con, con drogas... ...y pues no es así... Entonces, ahí estaríamos hablando de un problema de ética y, pues, que se traslada a la formación de los profesionales, ¿no? Entonces, ahí hay que cuestionar enormemente dónde se forman, cómo se forman y, y esas personas, pues, cómo hacen su trabajo, ¿no? Y quién los regula. Y ahí, pues, sí, es un problema grandísimo. Que son muchos casos, ¿no? Con niños, con adultos, con adolescentes, eh, porque todos esos fármacos tienen efectos colaterales y hay algunos efectos colaterales bastante peligrosos, nocivos, y que no se consideran. ¿Sí? Yo, yo asumo que en la mayoría de los casos es por mala formación, ¿no? por eh, falta de comprensión. Yo, yo lo que he visto en, en charlas informales, charlas formales, es que una gran mayoría de los médicos... No psiquiatras, no conocen, pues conocen muy, muy poco de, de psicofarmacología y lo que saben son como, va ¿sí? Como para tal cosa, de tal cosa, ¿no? Como que es un poco, pues, una técnica, ¿no? O sea, eh, tú, si tienes tal de síntomas, receta tal medicamento. ¿Cómo funciona? ¿Hm? Pues pasa hace parte como de la, lo mismo que, que, que hacen las abuelas, ¿no? Ah, no, tiene dolor de estómago, pong sí, dele tal hierba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo aprendí, porque así todo el mundo lo hace. ¿no? Entonces, ese, ese conocimiento técnico, ese conocimiento poco científico, pues hace daño, ¿no? hace que tengas prácticas más, eh, más, eh, eh, pues poco éticas, ¿sí? inadecuadas, riesgosas para sus pacientes. Es muchos de los médicos generales, no todos, depende. Eh, yo he visto que tienen ese tipo de componentes, incluso alguna vez me pasó, tenía un problema de, de migraña y fui de un médico general de la EPS y terminó recetándome eh, sertralina y yo pues le digo, usted sabe lo que está haciendo y el tipo, pues no, y es que me recuerda a su profesor, y dice no, pues yo soy profesor de neurociencias, ¡Ah, profe, qué pena, usted sabe más que yo, fue lo que me dijo, digo, no, pues ya le hice la fórmula, ya no, si quiere, tómesela, si no, no, fue lo único que me dijo, y yo pues obvio, no, sí, y, no, pues como enviar, si, si es una migraña, y probablemente por, una, por un componente de, de presión arterial me vas a enviar un, un, un, un, un, un sertralina, o sea, eso no, no, no tenía sentido por ningún lado. ¿Sí? Pero entonces sí queda, queda uno con la duda, ¿cómo es que los médicos generales recetan psicofármacos? Yo esperaría que eso solamente lo pudieran hacer los, los psiquiatras. ¿Y qué formación tienen los médicos generales sobre mecanismos de acción? En algún tiempo también hablaba con anestesiólogos que no tenían ni idea y ya eran R4. ¿Sí? O sea, un médico residente, anestesiólogo de cuarto nivel, que es una eminencia, eh, eh, que no tenía ni idea de cómo funcionaban los públicos. entonces, ¿cómo hace su trabajo? entonces me decían, no, yo simplemente conecto y sé cómo las dosis pero no tengo ni idea de cuál es el mecanismo de acción de por qué es que eso anestesia a las personas Sí. y yo decía, bueno, eso fue Brasil y yo decía, uy, grave, ¿no? entonces, y eso pasa muy frecuentemente entonces es un problema grande de formación, María Paula ¿listo? sí, gracias, Diego entonces, ¿cuál es la solución? Pues los psicólogos deben saber. ¿Por qué los psicólogos deben saber? Pues porque si, si bien los psicólogos no recetan y no pueden suspender, o sea, si te llega una persona medicada, tú no puedes decir, deje de, si te metes en un problema grandísimo ético, te puedes perder tu cartón profesional por decirle a alguien que deje un medicamento, ¿sí? Pero si uno sí le puede recomendar, oye, yo creo que esto está, no es lo mejor para ti, te sugiero que replantíes el, el el especialista que te está viendo y pues uno también puede comenzar a contactarse con aquellos que hacen mejor su trabajo para comenzar a recomendarlos no para hacer una parcería sí eh, y hacer conciencia y dejar este cuento y, y también pues para que no nos manipulen no porque muchas veces y eh, desafortunadamente la psicología es vista como una ciencia menor como una ciencia de segunda categoría como sobre ciencias como la medicina se piensa que los médicos son más científicos que los psicólogos y va uno a ver, y los médicos, muchos de ellos son solamente técnicos, que saben hacer cosas, ¿sí? Eh, y si tú tienes un buen discurso, pues tú puedes simplemente decirle al médico que está haciendo mal su trabajo, oiga, oiga ¿cuál doctor, médico? doctor ¿sí? oiga, señor médico, usted está haciendo mal su trabajo, le recomiendo que se replantee cómo lo hace, porque, ¿sí? Y eso es válido, por ejemplo, en ámbitos clínicos. Yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Con todo el respeto, usted está errado y no sé por qué hace lo que hace. ¿sí? Y pues sin el complejo de ser psicólogo ni nada, o sea, de que el médico está por encima o algo así, ¿no? Ni que te miren. O sea, pues es un lenguaje simplemente, un diálogo, un discurso eh, entre profesionales, ¿sí? Bueno, y por encima, porque yo tengo doctorado, la mayoría de los médicos no. Eh, bueno, entonces, hasta ahí como la parte de anti de psicoestimulantes